¿Qué tal amigos de Derecho Inmobiliario? Este es el segundo video en el que vamos a hablar de las inundaciones al interior del inmueble por fallas en el techo. Bueno, como ya dije, este es el segundo video en el que hablamos de las fallas y que generan, en los techos que generan filtraciones. El video anterior se los voy a dejar por el lado de acá para que por favor vayan y lo vean. En el caso particular, habíamos dicho que en, en ese video, habíamos dicho que la responsabilidad del daño era del inquilino. O sea, el inquilino fue culpa de la propia víctima, el daño. Sin embargo, en este video hay una excepción. Ustedes van a poder observar el, el, el chorro de agua que caía al interior del inmueble y los daños por desprendimiento pues, de la, del cielo falso que cayeron al piso y los daños en, en los enseres del, del, de los inquilinos. En este caso, les quiero adelantar, la responsabilidad no es del inquilino, la responsabilidad sí es neta del propietario. ¿Pero por qué? Si definitivamente es lo mismo, es una filtración, dirán ustedes. Bueno, aquí no hay terraza, aquí simplemente es techo de, de teja, sin embargo, la particularidad la podemos encontrar en la ley. La ley de vivienda urbana nos dice... En caso de vivienda compartida el arrendador, es decir el propietario, tiene además la obligación de mantener en adecuadas condiciones de funcionamiento, de seguridad y de sanidad las zonas y servicios de uso común y de efectuar por su cuenta las reparaciones y sustituciones necesarias cuando no sean atribuibles a los arrendatarios. A su vez es una obligación del arrendatario hacer las reparaciones cuando los daños son atribuibles a su propia culpa. Como este inmueble era de aparta estudios, los techos son responsabilidad de mantenimiento del propietario. Cuando son compartidos no hay una responsabilidad directa sobre un inquilino en particular. Por lo tanto, el, arrendatario, el propietario arrendador es el que se tiene que encargar de hacer los mantenimientos. Esa es la excepción y por eso en este caso el propietario sí es responsable no solamente de reparar el techo sino inclusive de responderle por los daños que se le causaron en los enseres del inquilino. Obviamente tendrán que adelantar los procesos correspondientes para esa responsabilidad. Lo importante aquí es reconocer dos situaciones. La primera que cuando el inmueble es compartido, la responsabilidad no recae en el inquilino, pero cuando el inmueble es individual para un solo inquilino, el inquilino está obligado a hacer los correspondientes mantenimientos y aseo y conservación del inmueble. Para este último caso, la recomendación es para el propietario. Propietario, si tú sabes que el inmueble es compartido con, otros, con otras unidades privadas, tú debes provisionar los recursos suficientes para mantener el inmueble haciéndole la respectiva conservación. No dejes que pasen las cosas para que luego te puedan generar dificultades mayores porque te va a tocar responder por los daños que se le generan al inquilino. Bueno amigos, eso es todo lo que tenía por decirles respecto de la excepción cuando el inquilino no es responsable por el mantenimiento de los techos, que es cuando es en vivienda compartida o de pensión. Si queremos aprender mucho más sobre derechos y responsabilidades de inquilinos, propietarios e inmobiliarias, los invito a que se suscriban a este canal, que activen la campana de notificación para que no se pierdan ninguno de los videos que compartimos aquí, eh, gracias la, por la paciencia no había vuelto a publicar videos, pero pues yo me comprometo es que estoy organizando muchas cositas les pido por favor me disculpen les quiero invitar también a que si tienen preguntas de forma gratuita pueden participar en los distintos charlados de todos los miércoles a las 6 y 30 de la noche de la tarde por el canal de YouTube también tenemos otros espacios adicionales que son a través de la plataforma Patreon donde las inmobiliarias, propietarios, eh, personas dedicadas permanentemente a actividades inmobiliarias pueden aprender un poco más de manera especializada a través del Patreon de Derecho Inmobiliario, aquí les voy a dejar el enlace y en la descripción para que vayan y consulten. Eh, les agradezco que compartan este video, que les hablen a las personas de este canal, así nos ayudan a crecer, ya casi vamos a llegar a los 100 mil suscriptores, cosa que me alegra bastante y por lo cual yo les agradezco muchísimo a todos ustedes. Nos vemos en el próximo video en Derecho Inmobiliario. Chao.